Diplomático, vamos a necesitar 100 gramos de masa de hojaldre, la aplanamos y cortamos en cuadros de aproximadamente 10 centímetros, metemos al horno durante 20 minutos, necesitamos también 10 gramos de chocolate derretido, salsa de fresa y de mango para adornar y también necesitamos 20 gramos de crema pastelera para poner sobre el hojaldre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 del vino de mesa, desde luego. Escríbanos, por favor, a infoestilócrata.com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio, de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó.